Esta noche celebramos los sorteos de Wild Ball, Pega 2, Pega 3 y Pega 4. Mañana Loto Cash está en 600 mil dólares, la doble revancha en 235 mil dólares y el Powerball tiene la suma de 1.2 billones de dólares. Sí, escucharon bien, 1.2 billones de dólares. Durante el sorteo del Powerball de la noche de ayer, lunes 31 de octubre, hubo un ganador de premio secundario por la cantidad de 150 mil dólares. Fue una jugada manual y vendida en la gasolinera Sepúlveda Service Station 2 en Yabucoa. Muchas felicidades al ganador o ganadora. ¿Ya tienes el app de lotería electrónica? ¿Qué esperas? Con el app de Lotería Electrónica puedes ver tus números ganadores, verificar tus boletos premiados, saber cuánto ganaste, podrás participar de concursos, promociones y más. ¡Bájala ya! ¿Qué pasaría si pudieras cambiar un numerito en tu vida?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 Pídelo en una jugada automática Y listo Ahora comencemos con el Wild Ball Mi gente Y el número ganador en el Wild Ball esta noche Es el 6 El 6 Nos movemos para el sorteo del Pega 2 Boleto hermano y mucha suerte Puerto Rico Primer número Es el 2 El 2 Segundo número Es el 9 El 9 El número ganador en el Pega 2 Es el 2, 9 El 29 Continuamos mi gente Con el sorteo del Pega 3 Mucha suerte Y estamos listos Para recibir el primer número Es el 4 El 4 Segundo número Es el 6 el 6, tercer número. Es el 6. Repite el 6. El número ganador en el Pega 3 es el 466. El 466. Finalizamos con el sorteo del Pega 4. Mucha suerte Puerto Rico. Y nos preparamos para recibir el primer número. Es el 4. El 4, segundo número. Es el 5. El 5, tercer número. Es el 7. El 7, último número en pega 4. Es el 9. El 9. El número ganador en el pega 4 es el 4, 5, 7, 9, el 45, 79. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de hoy. Para más información entra a nuestra página web loteriasdepuartorrico.pr.gov. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde y recuerda jugar con moderación. Que tengan todos una excelente noche. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. ...de nuestra programación por San Juan, y San Juan, 11 Mayagüez. Hoy en Noticias 360, sin definirse aún el futuro del contrato de Luma Energy, el Gobernador reafirma que la empresa sigue bajo probatoria. Mientras regresa a Puerto Rico, la secretaria del Departamento de Energía de Estados Unidos continúa diálogo con líderes y organizaciones del sector privado. Anuncia nuevos aumentos para los beneficiarios del PAN. Comenzarán a partir de esta semana. Estimados, a continuación, en esta edición que comienza ahora. Amigos televidentes, Luma Energy no ha decidido si se retirará o continuará a cargo del manejo y operación del sistema de transmisión y distribución de energía. Esto a 30 días para que venza el contrato suplementario que se firmó como una contingencia debido a que la Autoridad de Energía Eléctrica estaba en quiebra. Así lo reveló hoy el gobernador Pedro Pérez al reafirmar que todavía mantiene el consorcio Luma Energy bajo probatoria, el gobernador Pedro Pierluisi descartó de que se le quite a la empresa el contrato para la administración de la red de transmisión y distribución de energía para devolverla a la Autoridad de Energía Eléctrica. Este próximo 30 de noviembre se cumple la fecha límite del contrato suplementario de la empresa y comenzaría el acuerdo de 15 años con el consorcio. Así que cuando se.